Bueno, UNER te muestra, es la muestra de la UNER, digo esto porque como difusión de carreras, como el área de difusión de carreras participamos en ferias en todas las ciudades de casi toda la provincia, incluso de otras provincias, vamos con nuestro stand, con el stand de la editorial y vamos a promocionar la oferta académica de la UNER, eh, por lo tanto es una interacción con los jóvenes que están eligiendo su carrera que la UNERDA continuamente, lo que pasa que esta feria es la feria propia de la universidad, la organizada por nosotros y una vez por año se realiza en Paraná, esta vez en la Facultad de Ciencias de la Educación. Queríamos invitar a todos los jóvenes eh, estudiantes de los últimos dos años de, de las escuelas secundarias eh, de Paraná y también de Santa Fe eh, a participar de lo que va a ser eh, la nueva edición del UNERTE Muestra que va a tener lugar, se va a llevar a cabo eh, en la Facultad de Ciencias de la Educación los días 16 y 17 de octubre próximo. El UNERTE Muestra eh, tiene como objetivo no solo llegar a los jóvenes con, las, con la propuesta académica de la Universidad Nacional de Entre Ríos, sino también eh, hacerles conocer acerca de los proyectos de extensión, de investigación y de cátedra que la universidad lleva a cabo en las distintas facultades. Y en ese sentido eh, van a estar presentes los, eh, cada uno de los stands eh, de cada una de las facultades, pero también va a haber un programa con distintas presentaciones, distintas charlas en el auditorio de la facultad. Es un esfuerzo de un grupo de gente del área de difusión... Eh, muy este, Con mucho tesón, muy convencido que año a año aumenta. Estamos este año con una carpa en exteriores. Eh, estamos mirando ahí el pronóstico por ahí, alguna llovizna. No se, no se suspende la feria porque estamos bajo techo frente a ciencias de la educación. Bueno, muy bien, muchas gracias. Con eso estamos, ¿no?